La... Una entrada por el día porfa ¿Cuáles cuál cuál son tus opiniones de tu no accesorio 100%? Ya lo has probado lo suficiente como para darme tu honesta impresión oh, con... ¿Y ese tuto pollo blanco? Güey? Si alguien necesita algún accesorio 100% contáctese con Stone William alias William Wallace alias el niño que tira rayos por el culo ¡Dale nomás! ¿Y ¿Están sesionando ahí al lado? ¡Go Ricardo! Uy, ¡Qué estilo! Mira, eh, bueno. puro fluir. El pop. <risa> <risa> <risa> William Wallace, son asustado por un bichito. <risa> están todos subiendo por la pista. Desde Ecuador. ¿Cómo estáis? Sí, ¿De Ecuador? No te creo. ¿Estás acá en Chile hace rato o.? Dos meses estoy acá. ¿Dos meses? Estoy estudiando. ¿Y qué te ha parecido? Hermoso. Gracias. Un par de stickers. ¿Cómo le va a un Rodrigo? ¿Y a mí? fotos, pero por supuesto. ¡Oh! Okay. Sí, sí. <risa> Obvio que sí. William Wallace también quiere una foto de Wallace. <risa> ¿Alguien va? ¿De <risa> Mario? Sí, Germán. ¿Sí <risa> ¡Wow! ¿Cómo estáis? Bien y vos. ¿Todo bien? Buenas chiquillos. ¿Cómo están? Yo hice un crankflip que no me... No. no, no, no. ¿Estamos todos acá? o, o todos, todos? ¿Están juntos a Patreon? Éramos siete, no? O sea... La mayoría somos Patreon, pero... Yo necesito mi reivindicación. ¿Vamos? Al principio me va a tirar un poco de espacio, sí. Peque, ya, Perfecto todo. Primera, primera. No te creo. Y todo conectado. esto. Sí. Fue Mario. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Estamos todos caminando por la influencia de William Wallace. <risa> <risa> Ese reloj me miró y dijo, tú me querés cagar para el YouTube. <risa> Como el rayo. <risa> Tate Tatreons. Master Team. Don Andrés cómo le <risa> Director. <tose> bueno Gonzalo. Oye, hey, todas las superestrellas de aquí. ¿Y? Patreon Crew. ¿Cómo están? Grupo bueno. Una tirada con 10 minutos de recuperación. ¿no? <risa> bueno, este, este, este, este, este, las nuevas generaciones. Veamos <risa> <cerrarles>? quiero... <risa> para ¿Willy se quiere sacar fotos con ustedes? <risa> No, no, no, no. No, no, no, no. y 3 Este es papaya Te equivocaste Sir William Hola. Vamos Sir William Siete pies de altura Rayos por el culo Sir William Wallace ¡Eso! Uh, uh, uh. ¿Qué cosa? Son muy cortitos. Es un motocross la wea. Uno detrás del otro. Te chocan en los brazos sí. ta, ta, ta. y de repente no da el ritmo. Mi manilla lo hizo en todo. <risa> que... oh no! salí volando por cualquier lado. Uh, bueno! Tenés que ir bombeando fuerte. ¡Cuidado, cuidado! ¡Petado! <risa> ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No te creo! No. ¡Mario quería conocerlo! Boetao. ¡Te quedaste con las ganas! ¡Salí sentado! ¡Sentado y con indecisión! acumulado pero está rico man. esta vista es bien muy técnica bien, muy bien, muy bien. la línea uy bajo, bajo pato pato pato pato la salvé arriba y pues dije, ya no ya chao Hoy vení fuerte, zapateado. Venía tratando de concentrarme en las curvas de hacerlas más fluidas. Pues Usted, el recibidor, una raíz. <risa> <risa> los... Clásico. Bueno. Psh. Somos tan cool, psh, psh, psh. Excepto cuando Billy dice que ahí. ¡Ah! Oh, <ríe> sí, sí. bueno. Oye, ¿están salido el cartucho? El de la derecha. Esto sí. Heyy! <laughs> loco! <risa> ¡Qué vergüenza! ¡Pero no me gusta, no me gusta! ¡No me dan ni ganas de pedalearla! Las salidas son como... si sí, es rara. Es... me he cruzado? Sí. Es que no te vi, wey, si me queda atrás como 40 Ay. metros. <risa> Mario tiene una maniobra chayas que ya es loco. Wey. Mario anda muy bonito. Wey. Mario rompe los peraltes destruye las meseta. bombeo Selfie, sí, bueno, ahí, el... ahí. Buena, cabrón. Ahí, bacán.